Ok, yo sé que los juegos de terror no son lo mío. Pero bueno, es mi segunda noche en este pinche trabajo. En el que seguro voy a llorar. Te voy a darle antes de que me arrepienta otra vez. Televisa presenta. Ok. Otra vez estoy de vuelta, ¿no? Ya está Alfredo, eh, la polla y el Bernardo. Ok, sé que. Oh, Dios, Dios, empezó a mover este baboso. Ok, todo bien. Nada de que preocuparse. Ok, este vago se está moviendo un montón, me está empezando a dar miedo. Manches, hey, ¡Tú! Tranquilito, ¿eh? ¿Tú te atreves a mover? Te juro que te parto las piernas, ¿eh? Espera. este vato me colgó, ¿verdad? Ok, 77% a la una de la mañana. No mames, ya me gasté el 25% okay, este trado sigue aquí en el pasillo La verdadera pregunta es ¿Por qué acepto este trabajo? Sé que me van a... dar por el orto Ok, me voy a guiar por el sonido Mucho pasitos Ok, sé dónde está Y sé cómo va a venir Ok, vale. No lo escucho ser, que digo, sería peor. Escucho pasos, escucho pasos, es lo que no me agrada. Por favor, hasta 3 de la mañana. ¡Ah! Que me muero, por favor. Lo escucho, escucho pasitos, eso es lo que más me estresa. Va a haber tutoriales de YouTube. Ok, ese pendejo se está preparando para correr. Menos pensado hasta aquí. Listo. ¡Dios! ¿Qué pasó, güey? Ese pendejo ya está aquí al ladito. Se fue, se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue, se fue, se fue Vale No hay problema, no hay problemas No tengo problema Vale 42% de batería, 3 de la mañana Segunda noche ¿Puedo ¿Ocuparme? No debería Creo que escucho pasos Ok Aléjate ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Creo que se fue Sí, ya se fue los pasos, pero De ahí, nada más Ok Ok, ok ¿Volviste? ¿O es tu compañera? No soy tu compañera, soy tu compañera ¿Qué importa lo que piense una niña? Quizás si lo ignoro se vaya No se va ayuda. Se me acaba la batería, se me acaba la batería Lárguete, lárguete <risa> hoy, hoy, hoy me van a tocar la flauta, ya verás Please, lárgate Creo que ya se fue Reviso esto Puedo abrirla Cuatro de la mañana Cuatro de la mañana 20% de batería Está todo bien, está todo bien. Puedo sobrevivir, puedo sobrevivir, sé que puedo. Ay, ¡Oh, Dios. Aléjate, por favor. Yeah, Mames, qué pinche delicada eres, cabrón. Ok, al menos chica no viene. Uy, que sobrevivo con ese 15%, te juro que... Que no sé. Luego la siguiente noche. No me haga repetirlo, por favor. No me haga, no me haga repetirlo. Please. Please, lárgate. Pinche boni. Conejito Bernardo, por favor. Ok. 6%, 6%. Please, please. Ay, Dios, no. Cuatro, no sé si lo logré. Os pido mucha atención porque en Internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. No sé si lo logré. Ay, Dios, Dios. Gracias, gracias.